Eh, nuevas, nuevos amigos, pisos, escaleras, no sé. Eh, estudiar, jugar y deberes. Estudiar mucho, nuevos profesores y divertirme. Estudiar, jugar y muchos deberes. Nuevos profesores y me, nueva adaptación, ¿sabes? O sea, que me voy a tener que adaptar a... Nuevas cosas, ¿sabes? diferente Habrá nuevos alumnos uh -huh. y nuevos profesores. Más estudiar y más esforzarte a la primaria. Pues que es mucho más difícil. Que me castiguen y me expulsen. Estudiar. Que te manden muchos deberes y los que sea difícil todo. Pues que manden muchos deberes. Que haré como más amigos así, más mayores porque, y pues, podré salir. Conocer nuevos amigos y jugar con ellos. Conocer a nuevos compañeros y pasármelo muy bien. De que puedes estar con tus amigos. Poder llegar siempre temprano al instituto y no tener que hacer los deberes, o sea, que me los hiciera la varita. Sacar buenas notas y llegar temprano. Que estuvieran más los profesores pendientes de mí, de que me ayudaran más y ya eso. Pues que me faciliten las cosas de que los profes me ayuden a estudiar y que presten más atención a mí. Pues si me equivoco, que me diga lo que he hecho mal, ah. siempre. muy diferente, tendrás que ir con mascarilla a todos lados, no te, la, no te la podrás quitar, Ajá. bueno, no te la podrás quitar, ¿eh? tendrás que sentarte Obviamente, con tu distancia, tus propias cosas, ya no será lo mismo de que me prestas esto, sino que… Mm, raro, porque habrá que ir con mascarilla. No se podrá dejar los, los, los materiales, porque siempre dicen, me dejas la goma o todo eso. Y los dos metros. Pues muy diferente, porque tenemos ni tocarnos ni abrazarnos después de tanto tiempo con mascarilla y… Tenemos que llevar mascarillas. Y no podremos acercarnos ni darnos abrazos y será más diferente. Pues porque no puede, no, no es como antes. Y entonces si no es como antes tal vez te cuesta un poco más. Y pues tu mejor amigo que no le puedas dar abrazos. Por más fácil que sea, a veces no entiendo las cosas. Entonces que me lo explicara todo bien para que yo, para que yo lo pudiera entender y hacerlo bien que me enseñen porque hay algo que, lo, que las profesoras ponen deberes pero no lo explican. También que estuvieran muy pendiente de mí para ayudarme más, eh, que sacara más buenas notas, como ahora. Pues lo mismo que antes con lo de la varita. Ah, que estuvieran... te Sí. Y que me ayudase.